los jóvenes granmenses protagonizaron una jornada productiva, saludando el día feliz que está llegando y que cada año convoca a celebrar lo logrado. Hasta la CPA Antonio Maceo, en el municipio montañoso de Guisa, llegó esta tropa, acompañados por las principales autoridades políticas del territorio. Estamos muy motivados con todas estas actividades, celebrando el 61 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, y el 62 de la organización de Pioneros José Martí. Nos hemos trazado un plan de actividades que ya viene desde el mes de enero, donde el colofón de esas actividades van eh, se está dando por estos días. Produciendo para el pueblo, trabajando para el pueblo en estos tiempos tan difíciles que es justamente lo que el, el gobierno y el partido están esperando de la juventud cubana. Y bueno, los jóvenes demostrando que somos la continuidad y que pueden contar con nosotros para lo que sea necesario. No solamente en la producción de alimentos, sino desde cualquier... De batalla. Muchas son las motivaciones que guían hoy a los jóvenes. Estaremos además esperando el 4 de abril eh, con una actividad cultural recreativa apoyada también por... Eh, ...los organismos como cultura, como el INDER, como gastronomía... ...vamos a tener acampadas en el campamento de pioneros... ...actividades deportivas, culturales, recreativas... ...tendremos también el encuentro con dirigentes... Eh, ...con antiguos dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas... ...que ese espacio nunca lo perdemos... ...porque realmente nos nutrimos de, de las enseñanzas... Que, ...que ellos allí nos, nos demuestran, ¿no? Tendremos la siembra de un árbol que siempre se hace. Eso es un acto simbólico que siempre lo hacemos en el Jardín Botánico Cupainicú. Eso también va a ser ese día 4 de abril. Se saluda así una fecha feliz en la que prima el dinamismo y energía de las nuevas generaciones. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.